Hola ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a jugar a Fallout Center. Vamos a continuar con la historia. Eh, así que vamos a recolectar estas chapitas. Vale, esto ya está. Vale, he mejorado un poco más. He ido avanzando, vale. Este juego, este juego mola. Este juego mola. Y, y bueno, bueno, bueno y dirás ¿Quiénes son todos estos? Pues los que han ido de exploración, no sé qué Recogemos, recogemos, recogemos, recogemos, recogemos Recogemos, madre mía Madre mía, chaval Madre mía, chaval, todo lo que tenemos Bueno, más de dos chapas, chaval Vale eh, ¿Cuál sería nuestro objetivo? Poder hacer... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya lo puedo hacer! ¿Vale? ¿Crear? ¿Vale? Eso es lo que quería hacer yo Luego también... Que es esto? Hora de empezar a fabricar Aquí tienes unas recetas de chatarra Y chatarra para un arma y un atuendo Que consigues solo si lo fabricas ¿Vale? vale Muchos objetos no se encuentran Solo se fabrican al el elegir que fabricar Marcan el icono de fabricación Vale Aquí tienes una receta Wow ¿Recolectar? ¿Recolectar? Recolecta, recolecta cosas Tu inventario está lleno Los objetos de más se guardarán Pero no estarán disponibles Hasta que haya espacio para ellos Vale Entonces Habría que hacer otro, otra bodega Vale, así que la vamos a colocar justo aquí debajo Bodega, necesitamos, necesitamos espacio Luego, enfermería Me gustaría ampliarla, vale Enfermería, enfermería Enfermería, ampliamos Vale, bien Hoy quiero mejorar bastante el unker, vale Por cierto, tenemos este robot Vale, dirás, ¿qué hace ese robot? Pues no sé lo que hace, la verdad las cosas... No, no te voy a engañar No sé lo que hace ese búnker Ese búnker no, perdón Ese... Ese... Ese, ese robot Que no me, salía, no me salía la palabra No me salía la palabra Vale, a ver Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Ponemos Es que andamos muy faltos de energía, eh esto aquí Intuyo que algunos de los que hay por aquí Son niños que han crecido ya Vale Y esta La voy a mandar aquí Vale Esta también Vale Porque andamos muy pocos de Muy bajos de energía Así que si pueden Trabajar rápido Estaría bastante bien. No me lo creo. ¿Qué es eso? Baracha. Bueno, no pasa nada. Tenemos a. Tenemos un Pensaba que el robot se iba. Pensaba que el robot dijo, bueno, yo me voy. <risa> Pensaba que se iba a ir el robot. En plan, bueno, yo me voy. Aquí no ha pasado nada. Yo me piro, vampiro. Pues no. No, no es tan cagueta Vale. Perfecto. A ver, agua, depuradora, por favor Bien, la comida, por favor Bien, vale, vale, vale, vale Lo que necesitamos es que... Uf, no me la quiero jugar otra vez, no me la quiero jugar de nuevo Mejor no, por si acaso, ¿sabes? Solo por si acaso, vale Entonces tenemos esto aquí tenemos eh, Esto aquí ¿Qué más? ¿Tenemos a alguien por ahí que, que no esté trabajando? Quiero que todo el mundo esté haciendo cosas ¿Vale? Trabajen, trabajen Trabajen psh, psh. Trabajen, trabajen psh, psh. ¿Vale? Eh, vale A ver, actualmente no hay nadie explorando ¿Vale? vale ¡Ay, Dios! No te vayas, hombre. No seas tan cagueta. No seas tan cagueta. Y se va. Pero no te vayas. No te me vayas. Ponte ahí. Muy bien, se me gusta. Así me gusta. A ver. Lo que iba a decir. Actualmente no tenemos a nadie explorando, ¿vale? Eh, vamos a colocar a este señor aquí. Y a este hombre aquí. También. Que vayan fabricando armetas. Arme, armetas, no armas. Armitas, algunas armitas. Para poder... A ver, obtén 5.500 chapas. Bueno, me pides mucho, ¿eh? Me pides demasiado. A ver, ¿qué es lo que quería mirar yo? Ah, sí, quería mirar lo que tenemos en el almacén. No, esto no es. Esto tampoco es. Esto. Almacén. Vale. Tenemos todas estas armas. Épico. Demasiado épico. Eh, por cierto, saqueadores han venido un montón de veces. Médico del yermo. Bata de laboratorio. Médico del yermo. blindaje de combate. Traje del yermo. Yo esto lo vendería. Porque para qué quiero eso. <ríe> ¿Para qué quiero eso? Eh... Mm. Mm. Vendo eso Vendo esto Vendo esto Esto también Esto también eh... Médico del yermo Yo me pondría esto de aquí, ¿eh? Blindaje de combate Esto me lo dejaría Esto también Esto también Porque son los que más protegen Toga de iniciado eh... Vale Yo creo que con eso es suficiente Vale Tenemos poca energía ¿eh? Muy poca energía tenemos eh, ¿Por qué no, no, no hace? Fabricar Desbloquear Vale ¿Fabricar? ¿Puedes obtener chazarro? No, no, no, no. no sé lo que pone. ¿Mucho texto? ¿Mucho texto? ¿Hay mucho texto? ¿Qué le pasa a este señor? ¿Qué te pasa, señor hombre? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a usted que está triste? Le voy a mandar fuera, ¿eh? Yo creo. A ver. Vale, medio minuto. Un minuto, dos minutos, una hora, bueno, pero esto qué es Vale, vale, ahora mismo está todo el mundo trabajando Porque vamos un poco justos de... de suministros, eh Vamos muy, muy justos de... de suministros Vale Recarga, recarga, ¿vale? ¡Eh! Vale, vale, por si acaso Vale, tenemos 774 chapas Voy a intentar subir Una... Bastantes, bastantes chapas eh, ¿Aquí qué hay? ¿Qué es esto? Pistola... Mía? ¿Esto qué es? No sé qué es esto, ¿eh? No sé qué es... <ríe> no sé qué es... <ríe> no sé qué es. No sé qué es, eh Si alguien lo sabe, por favor que me lo diga Porque no tengo ni idea ¿Alguien lo sabe? Moradores Esto... Piper Esta es la que ha venido nueva Mascotas Por el momento Por el momento no tenemos mascotas Pero molaría Las cosas como son, eh Las cosas como son Volaría a tener mascotas. Eh, vale, ya vamos aumentando... Ya vamos aumentando de... De nivel. ¿Qué pasa si llega al... Al 0%? <ríe> me da curiosidad. ¿Nivel 2? Pero bueno. ¿Tú por qué trabajas tan poco? Pregunto. A ver... No, me lo creo. Vale, al menos son unos cuantos y actúan rápido. El robot. Haz algo, ¿no? Vale, pues acaso. Mira, mira, mira, mira, mira. Mira, mira, mira qué productivo es. Mira qué productivo es el robot. Mira qué productivo es el robot. ¡Perfecto! Muy bien, muy bien. Así me gusta. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Vale. Eh.. Vale, a ver si hoy conseguimos que esté todo al 100%, ¿eh? A ver si hoy conseguimos que esté todo a tope. Sería complicado, pero... Lo podemos intentar. La puerta ya la he mejorado dos veces. Pero hay que volverla a mejorar, ¿vale? Para cuando nos vengan a invadir los saqueadores, estemos preparados. Aunque también te digo, también estamos preparados ahora porque tenemos más armas. Tenemos... Mira todo esto Todo esto, mira todo esto Espectacular, ¿eh? Chatarra Vale, tenemos Guante de béisbol ¿Para qué? Para nada Porquería Despertador mm. Vale, estas son las cantidades de cosas que tenemos, ¿eh? Los ventiladores, yo los guardaría mm. Estas cosas las guardaría El despertador... Yo lo vendería, porque ¿Para qué? Coche de juguete. Vender. Vender. Mm. Es que, claro, estas cosas a lo mejor para el laboratorio y esas cosas, pues a lo mejor sí que se necesitan, ¿sabes? Por eso tampoco quiero vender muchas cosas. Vale, tenemos casi mil. Casi mil... Suscriptores iba a decir, ¿sabes? Casi mil suscriptores Casi mil chapas Tenemos casi mil chapas eh, Vamos avanzando eh, Dirás, ¿vas a mandar a alguien De exploración? Pues por ahora No Por ahora quiero que trabajen todos Que curren, que se lo ocurren! Que se lo ocurren! ¿Vale? Este era... Uno de los que estaba triste, ¿no? ¿Era este? Este es 45. ¡Ha subido! Este ha subido. ¿Cuál era el que está triste? ¡Este ha subido! Mira, mira, este está subiendo. Este está subiendo, vale. ¿Cuál es este? Vale, ¿está subiendo también el porcentaje? ¡Bien, bien! Vamos a intentar que estén todos al 100%. Vamos a intentar que estén 100% satisfechos con todo, ¿vale? Va a ser un poco difícil, pero vamos a intentarlo. A ver, a todos les queda un minuto, o menos de un minuto, para poder hacer eh, esto que, sea vaya, que vaya rápido, ¿sabes? Vale. Vale, tenemos agua. ¡Tenemos agua! ¡Yuhuu! ¡Vale! Es que no me la quiero jugar No me la quiero jugar No me la quiero jugar Mira, veis, ya está contento Ya está feliz, si es que de verdad Si es que, si es que, si es que Por cierto, recuerdo que te quiere Si te quieres unir al servidor de Discord Te lo voy a dejar aquí abajo En la descripción Y en el comentario fijado ¿Vale? Eh, ahí te enterarás de todas las novedades Eh... Hay un apartado donde... Hay un montón de apartados... ¿Vale? Donde puedes ver todas las cosas que hay... Puedes interactuar conmigo... Puedes interactuar con los, seguid con los demás seguidores... Puedes interactuar... Eh, enviando tus cosas... Puedes hacer lo que quieras... Respetando las normas... Obviamente respetando <risa> No te pases, ¿eh? Respetando las normas... Y, y nada, así que si quieres... Pincha en ese enlace... Y nada, te unes a, a servidor de Discord y ahí te enterarás de todas las novedades del canal. De cuando subo vídeo, de cuando hay directo, de, de, de, de todo, de todo. Te vas a enterar de todo antes de que lo suba a YouTube. Así que si quieres, únete. Y dicho eso, pues vamos a continuar con el vídeo, ¿no? A ver. Vale, queda. Ahí está. Tenemos energía. ¡Wow! Perfecto. Perfecto, así me gusta Así me gusta, chavales Y espero que os esté gustando A ver Vale Estoy comprobando que todo... Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Eh... ¿Esto qué es? No sé lo que es eso No sé lo que es eso No tengo ni idea Vale, está al 85% Ya está bajando otra la energía ¿Por qué? No bajes tanto. Al menos... Al menos van rápido porque son unos cuantos en la sala, ¿sabes? Vale, amigo mío. Vale, tenemos casi mil chapas. Vamos a avanzar. Es que no quiero mandar a nadie fuera. Porque quiero que esté todo al 100%. O por lo menos intentarlo. ¿Sabes? Ay, por cierto, de vez en cuando Parece ser que aparece eh, Como un detective, vamos a llamarlo así eh, Por las salas Así que también vosotros estar atentos Si lo veis o no, ¿vale? ¿Sabéis el personaje ese que aparece aquí en la derecha O aquí en la izquierda poniéndonos un ok O, o enseñándonos algo? Pues ese personaje Con una gabardina pues de vez en cuando aparece Así que si lo veis ¡Bueno! Se pone interesante el capítulo Se pone interesante No pasa nada chicos Dirás, vais a morir Vais a morir <susurra> <susurra> <susurra> ¡Eh! Que son tres, eh Son tres Pero ¿sabéis qué? Nosotros tenemos 20.000 armas Así que Podemos ir a por ellos Mira, mira, mira, mira el robot Mira el robot Mira el robot Mira el... No, no, no se carguen ustedes al robot, eh No se carguen ustedes al robot No se carguen ustedes al robot Estoy... Estoy observando ¿Vale? ¿Vale? Parece ser que el robot... <risa> Eso no os lo esperabais, eh Eso no os es lo esperabais Que viniésemos aquí a tapir Mira, mira, mira, mira Equípate Ahí, ahí Vender Ahí, ahí Nos vamos a forrar Venga, vamos, vamos, vamos, vamos Mira, mira, mira, es que no han podido pasar ni de la primera sala, ni de la primera sala, espectacular chicos, esto se pone interesante, ahí estamos viendo cómo los saqueadores entran en el búnker, pero parece ser que tenemos bastantes armas para defendernos, ahí estamos viendo cómo el robot está siguiendo a los saqueadores para poder defender el búnker junto con los moradores... Parece ser que los saqueadores están bastante cansados. Y uno cayó al suelo. Vamos a ver si el siguiente cae al suelo. Perfecto. Cayó al suelo y hemos ganado. Así que victoria para nosotros. Hemos conseguido ganar a los saqueadores. W en los comentarios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo sabéis? ¿Cómo se os ha quedado el culito? Cerrado, abierto. Déjamelo por comentarios la... ¿Os habéis, os habéis cagado un poquito de miedo ¿eh? no lo vais a reconocer ¿verdad? no lo vais a reconocer que os habéis cagado un poco de miedo ¿verdad que no? Eh, yo ya sabía que no iba a pasar nada yo sabía que no iban a pasar de aquí porque tenemos estamos muy preparados tenemos al robot tenemos al robot y tenemos es que no han pasado ni de aquí no han pasado ni de ahí no han pasado de esa sala Espectacular. Ha sido demasiado épico eso. Demasiado épico. No lo, no, lo, ti, no lo puedes reconocer, ¿verdad? Ay, señor. Vale, llevo 20 minutos. Casi 20 minutos de vídeo. Vale, voy a seguir un poco más. Para que estéis más entretenido y entretenida. Vale, quedan 18 segundos. Vale, aquí queda, vale, menos de un minuto. Eh necesitamos más energía ¿eh? necesitamos más energía así que estaría bien es que claro, yo mandaría más gente aquí pero es que necesitamos de todo ¿sabes? necesitamos agua, necesitamos comida si tuviéramos 100% por ejemplo de comida, mandaría a dos personas de aquí, aquí ¿sabes? a una, a una persona aquí, ¿sabes? dos no puedo porque tienen que ser cinco ¿sabes? un, dos, tres, cuatro, cinco ¿ves? Aquí hay cuatro, claro, mandaría a una persona aquí Pero necesitamos también comida y agua, ¿sabes? Vale eh, Lo podría hacer, sí, pero es que... Mmm, es que quiero primero A ver si podemos llegar al 100% o casi al 100% de comida Y con eso, pues ya pongo a una de estas aquí, ¿sabes? Estos, míralos, ahí haciendo cositas interesantes Haciendo cositas ¿Qué ha pasado? ¡Eh! Míralo! Te encontré, te encontré. ¿Lo viste o no lo viste? Déjamelo en los comentarios. ¿Lo has llegado a ver o no lo has, lo has visto antes de que yo lo viera? ¿O, ¿O te has dado cuenta tarde? Déjamelo en los comentarios. Pones minuto tal eh, He visto a este personaje. A ver, ¿cuánto queda? ¿Tres minutos? Mm. Vale, este, la jugo ¡Bien! Vale, vale, vale, vale, vale, vale ¿Vale? ¡Bien! ¡Perfecto! ¿Vale? Muy perfecto. Vale, entonces eh, Yo pondría a esta. Eh.. Aquí Porque ya tenemos Bastante, bastante comida Yo creo que con estos cuatro Con estos cinco Yo creo que ya me apaño Entonces por lo menos que esta, que les eche un cable ¿Sabes? A estos personajes Y yo creo que así por lo menos Vamos bastante Bastante bien eh... Ah, son seis en la sala Vale, vale, vale, son seis Pensaba que eran cinco Vale Toda la cosa cambia, amigos míos. Vale. Y aquí, ¿cuántos tienen que ser? Pues no tengo ni idea. Mm, lo que sí sé es que esta señorita... Se va a venir. No, espérate. Mm, es que quiero que alguien, aunque sea de... A ver. Esta, va. Esta. Esta que se venga aquí. Esta que se venga aquí. Uf, es que... Es que el porcentaje está muy alto. Y dirás, ¿qué es eso de aquí? Esto. La, el porcentaje de accidente. El porcentaje de posibilidades... De que haya un accidente en la sala Eso es lo que significa ese porcentaje ¿Vale? ¿Ves? Aquí por lo menos son más Y van a ir más rápidos eh, Aquí Nada, tampoco, tenemos que esperar, eh Tenemos que esperar La puerta la podría mejorar Pero quiero... Es que quiero añadir algo a ver... Mm. Estudio de radio. Podríamos poner... Envía a los moradores misiones desde aquí. Atrae a los moradores al yermo. A este va. No me digas que no puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo crear eso? ¡Ah! Porque no tengo ascensor, amigos míos Vale, vale, vale, vale, vale Ascensor Vale Ascensor Vale Puedo poner ascensores aquí Perfecto Vale, pues entonces ahora Vale, a ver si vamos avanzando, eh, chicos Vale, entonces ponemos eh, podemos poner estudio de radio. Puede quedar super guay, ¿eh? Aquí, el estudio de radio. Guapísimo, ¿eh? Pam, pam. Entonces, necesitamos. Eh, aquí, ¿vale? Aquí voy a poner esto: la oficina del supervisor. Eso lo voy a poner aquí. Y aquí voy a poner el laboratorio. ¿Vale? No hay más chapas. No hay más presupuesto. Nos hemos quedado pobres. A ver. Nos hemos quedado sin presupuesto. ¡Ay, Dios mío! Espérate. Voy a quitar esto. Vale, me he quedado con tres. Me quedé con tres chapas. Me he quedado con tres chapitas. Perfecto. Vale. Vale. Por favor ¡Bien! No me has fallado Me parece perfecto ¡Uy! ¿Vale? Por favor, no me falles ¡Bien! ¿Vale? Por favor No me lo creo Este, ese personaje Es el que decía yo Ahí está Mira, mira qué rápido, mira qué rápido, mira qué eficaces. Mira qué eficaces. Perfecto, así me gusta. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo, chicos. Vale. Tenéis trabajo, eh, todavía para, para poder hacer la, el arma. Eh, eh, eh, vale, casi tenemos el 100%. Voy a intentar a ver si podemos conseguir que tenga 100% todo. Vale. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. O sea que esto se complica porque... Vale, 44 segundos. Vale, 3 minutos. 3 minutos. 2 minutos. Vale. Vale, por lo menos ya vamos un poco más seguros de energía. Vale, tenemos bastante comida. Tenemos algo de agua. Pero la energía es lo único que... Uy, hay que darle el empujoncito para que siempre haya... Energía a tope ¿Vale? Estos los voy a mover aquí abajo Porque esta sala es mejor ¿Sabes? Así que los voy a cambiar de sala Que se vayan a esta Que también te digo Puedo poner ascensores aquí Vale eh, Cuando Tengamos más chapas Pondremos aquí Los tres ascensores Para que no tengan que dar toda la vuelta ¿Vale? Vale para que les sea más fácil. Mm. Es que esta, esta sala está mejorada. ¿eh? Es muchísimo mejor que esta. ¿eh? Muchísimo mejor. Pero lo que es, mucho mejor. Imagínate, mira. Mira lo rápido que van. Vale. Podría mejorarla, pero... No tenemos dinero, así que... Tenemos que aguantar. ¿Ves? Ahora... No, me lo creo. Pero bueno, no pasa nada. Mira, mira, mira, qué rápidos. Mira, qué rápidos. Mira, qué rápidos. Mira cómo se apañan. Ya está. Se acabó el incendio. No hay más fuego. No hay más fuego. ¡Porque! qué? Hicieron trabajo en equipo. Tuturú, tuturú. Mira, mira, mira, mira. A ver. Quiero mejorar... Esta sala para que vaya más rápido, ¿eh? Mm, vale. Cuando tengamos las chapas, ¿vale? Eh, voy a hacer los tres ascensores. Y voy a mejorar esta sala. ¿Vale? Esta de aquí. Que es donde están trabajando todos. Para que vayan más rápidos todavía, muchísimo más rápidos de lo que están yendo ahora Y por el momento, ¿vale? No quiero mandar a nadie de exploración porque lo que nos interesa ahora es que esté todo al 100% Y ya cuando esté todo máximo al 100% más o menos, podremos mandar alguno que otro al exterior, ¿vale? ¿Vale? Y bueno, esto ha sido todo, espero que te haya gustado, si es así, le das un like, suscríbete para más contenido como este y déjame en los comentarios qué te ha parecido este capítulo. Y nada, nos vemos en la próxima. Recuerda que el servidor de Discord está en el enlace de la descripción o en el comentario fijado. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao.